Nos encontramos en el depósito que Aguas Bonaerenses tiene en la localidad de Ensenada, o sea, en la sucursal Ensenada, eh, específicamente en la parte del taller, y eh, le he pedido permiso aquí a Alberto, eh, que ya hemos hecho otro video con él, y en este, para rescatar este caudalímetro que ustedes están viendo, eh, para medición de agua potable eh, que se ubicaba oportunamente, o medía, o aforaba el agua eh, del eh, astillero, eh, acá, eh, Río Santiago. Bueno, eh, ¿por qué lo traigo eh, a colación? Es porque ya esta tecnología no se utiliza más. Y, es una pena ver en su estado que está impecable, excepto el polvillo que tiene, no dejar de mostrarlo y contarte algunos aspectos del mismo. A veces, por ejemplo, sueño que una, se pueda hacer, por ejemplo, un museo chiquito, pero de piezas antiguas, ...y por ahí de todos eh, los servicios sanitarios del país, ¿no? Colocando cada uno, mostrando sus, sus materiales... ...que ya tienen valor contable cero, pero en muy buenas condiciones de conservación. A proceder a lavarlo un poco, así queda bien limpito, van a ver que está casi nuevo... Y lo podemos explicar algunas partes del mismo. Eh, voy a destacar algunas cosas importantes y recordar que esto no, no es un videíto para explicar eh, caudalímetros, sino para rescatar algo que estaba antiguo y. ...y poder ver cómo funcionaban antes... ...y se medían grandes caudales... ...como este que estaba en astilleros... ...bueno, en principio... ...este es un tubo... Eh, ...bridado, vemos acá una brida... ...la otra brida... ...bueno, y como si fuera... ...un pedazo de caño, ¿verdad?... ...pero con una particularidad especial... ...que... ...este es un caudalímetro... ...que mide en forma proporcional ¿por qué se llama proporcional? porque mide a través de este acá caudalímetro que es el mismo que vos podés observar en las eh, conexiones domiciliarias y fíjate que dice aquí hasta 5 metros cúbicos y este caudalímetro te indica la posición que lo debes colocar y acá también te indica en el tubo la posición que va al flujo de agua. Acordate que el fluido es agua y el flujo es turbulento. No confundir fluido con flujo. Bueno, ¿y por qué se llama proporcional? Porque dentro de él, a ver si podemos apreciar, tiene una placa, que la podés ver, ¿eh? una placa que va a permitir producir, la, difer la diferencia de presiones que vamos a regular a través de esta válvula de aquí y de esta válvula de aquí, para ajustar los caudales que vamos a tener que medir, en este caso donde estaba colocado en eh, Astillero Río Santiago. Bueno, eh, y entonces es muy sencillo, una vez que está circulando el agua se regula de estas eh, manivelas hasta obtener la precisión que nosotros queremos con el medidor de caudal tipo domiciliario. Bueno, eh, hasta ahí lo que es, cómo está conformado, te, te dije las partes. Eh, obviamente acaba la otra brida de la cañería y la otra brida de la otra cañería, que esta, esta parte de acá es la que entra, a este, en ese caso a Río Santiago, y la que viene de red, viene aquí. Una cosa importante, fíjate, que tiene los datos, y nos dice que el caudal máximo es 5 metros cúbicos, también hay un caudal mínimo, si no empieza a medir mal, ¿Mm? hay otro, otras indicaciones, también dice importante, por ahí no se alcanza a ver, pero dice que es exclusivamente fluido de agua. No vamos a entrar a explicar específicamente por qué, pero es para ello. Y algo que rescaté muy importante de este caudalímetro, fíjate que está totalmente sellado, es decir, nunca se ha violado. Está el alambre que viene con su plomo y también cada manivela tiene su alambre, una vez que se lo ha fijado los caudales, con su plomo, su plomito en la punta, para que no ingresen y no cambien la regulación del mismo. O sea, el operador eh, que mide lecturas es lo que tiene que controlar cada vez, acá está el otro, lo había mostrado, cada vez que va a tomar lecturas. Si lo encuentra eh, violado, quiere decir, bueno, después le van a levantar un acta y este, habrá que cambiar el mismo o ver qué ha sucedido. Eh, bueno, básicamente, eh, este es el caudalímetro proporcional, que ahora arriba te lo voy a explicar sencillamente, y que quería mostrarle que es un rezago que ha quedado de la época de obras sanitarias, pero este, ya limpito, fíjate que quedó casi nuevo, eh, está en un estado de conservación excelente, bueno, y era una pena que no supieras lo que es un caudalímetro proporcional y que se usaba cuando no estaban los de hoy de tecnología, ya sea este, de ultrasonido, magnéticos... Este, ...de turbina y demás. Dejamos acá... ...y espero... ...que... ...esta parte te haya sido... ...útil... ...de uno de los equipamientos... ...que se usan... ...en el servicio sanitario... ...de agua y cloaca. Gracias por tu atención. La intención ahora es rápidamente... ...mostrarte lo que vimos abajo del caudalímetro proporcional en una explicación rápida y una guía que también podrás obtener en una página web eh, que he seleccionado bueno, seguidamente hacemos la explicación. Bueno, lo primero que tenés ahí es eh, la empresa Hydrokiver, que es una empresa de Bolivia que sigue usando esta tecnología, por lo menos lo tiene en su página y muchas veces hay que evaluar porque uno eh, coloca un medidor mucho más sofisticado eh, para industria, por ejemplo, un magnético, si estamos en un, un líquido residual o un líquido este, con sólidos o eh, suspensión, o eh, en agua un ultrasonido, o también de turbina, eh, que nosotros tenemos también en la concesión en aguas bonaerenses, pero eh, son tecnologías que eh, requieren sus cuidados y electromagnético y ultrasonido eh, a veces eh, terminan dando más problemáticas que algo sencillo como puede ser esta tecnología este, más básica y, y que llevándola con eh, teniendo una, un buen ajuste puede dar eh, resultados eh, aceptables, buenos bueno, eh, el segundo dice la macromedición de tipo proporcional del agua a acueductos de pequeñas localidades. Eh, lo encontré en un PDF que tenés en la web y también lo voy a publicar en el blog Galaxia Sanitarista eh, que tengo en internet. Es por Guillermo Andrés eh, Fuentes Barrera y podrás encontrar todo el desarrollo de lo que te eh, explico ahora y viste abajo, de eh, caudalímetros proporcionales. Bueno, vamos al tema, rápido. Lo que viste abajo es un tramo de cañería, ¿eh? un tramo de cañería donde se eh, tiene, a diferencia de lo que vas a ver en el PDF, eh, una placa orificio. Una placa orificio es simplemente una placa ciega que se le tiene un agujero, no vamos a entrar en mayores detalles, pero lo importante de, eh, eh, que eh, comprendas acá porque esto hay mucha bibliografía y además, es eh, que trabaja por diferencia de presión, puede llegar a medir el caudal. ¿Y cómo es? Bueno, eh, si yo el caudal de agua lo divido en filetes iguales, separaditos iguales, siete van a pasar siete por acá y vamos a seguir con siete Acá el régimen está estabilizado y viene un caudal que es la velocidad por el área. Entonces, acá se reduce mucho el área y al reducirse por la ecuación de continuidad, todo el caudal que entra es igual a todo el caudal que sale. Pero entonces, ¿qué pasa acá? Acá va a haber un caudal 2, que va a ser la velocidad 2 por el área 2. Como el área 2 es mucho más baja, mucho menor este, en centímetros cuadrados que el área 1, mu aumenta mucho la velocidad y al aumentar mucho la velocidad, lo que sucede es que disminuye mucho la presión. Por lo tanto, este tipo de evaluación, o este tipo de medición, utiliza la ecuación de Bernoulli. Y, por lo tanto, se coloca en este punto, se coloca una, el ingreso de una de las cañerías, donde el régimen es estable, y en el otro punto, Acá, donde están los filetes comprimidos y la zona de eh, eh, torbellinos, se coloca la otra salida que vos vas a ver en el esquema que mostré, para después colocar el medidor. Y se obtiene por esta diferencial de presión, diferencial de presión, podemos llegar a medir el caudal que está escurriendo en eh, flujo, turbulento y fluido agua. Bueno, sencillamente esto es todo, Podéis investigar más, pero eh, con esto doy por terminado y espero te haya gustado tanto como yo. Que lo disfrutes y que te sirva. Gracias por vuestra atención.